Minecraft, el videojuego más famoso del mundo, en el cual el único límite es la imaginación propia que uno mismo pueda tener. Este juego de cubos y aventura nos muestran la vida de Steve, nuestro personaje. Aparecemos sin rumbo fijo, solos entre llanuras, montañas o incluso el mismo mar abierto. Y hacemos lo que cualquiera haría. Talamos un árbol y creamos herramientas para progresar en este juego. ¿Hasta aquí todo bien, cierto? Pues no es tan bonito como parece. No me dejarán mentir que los que hayan jugado este juego, por alguna extraña razón, mientras construimos o exploramos el mundo en busca de recursos, sientes esa extraña sensación de no estar solo. Y no hablo de ovejas, vacas o incluso las gallinas o cerdos. Que puedas encontrar en el transcurso de tu camino No Me refiero a como si alguien más se ocultara por ahí Como si alguien estuviera entre las sombras Sientes esa extraña sensación De estar en constante vigilancia de cada movimiento que haces Pero solo es eso Una sensación que ocurre O eso es lo que piensas Tal vez no te ha ocurrido antes, pero créeme, a muchos de nosotros sí que nos pasó. Y en ese momento nuestro cuerpo se erizó. De ese terror que sentimos al vivirlo. No solo bastando con esa sensación, había algo más que nos mantenía alertas en todo momento. Esos extraños sonidos, los cuales al escucharlos sentías esa incomodidad en el extraño ambiente de las cuevas, de este colorido y hasta cierto punto tétrico mundo. Ya que seamos sinceros, bajar a las cuevas siendo un completo novato en esta aventura de cubos de por sí era un reto. Ya que entre creepers, esqueletos, zombies y arañas la dificultad aumentaba, pero nada que con una espada no se pudiera solucionar. A lo que me refiero son a los siguientes sonidos. Aparte de dar una ambientación a las cuevas, te dejaban con ese miedo interno. vellos de punta y el corazón a mil solo pensabas en salir lo más rápido posible de estos sitios tan tenebrosos vaya noche lo lograste dar miedo con tan solo un juego de cubos te preguntarás qué tiene que ver con esto la sensación extraña de ser vigilado y aquí se cruzan las dos teorías el canto de los mineros muertos sonido de una vagoneta chocando y el rugido de Herobrine Tal vez al escuchar por primera vez No te pareció algo raro Pero al relacionarlos Con sus respectivos nombres Te dejarán en qué pensar por un momento ¿Acaso en las minas abandonadas Se encuentran las almas De los mineros caídos Durante la construcción De estas estructuras Tan emblemáticas para este juego? ¿O el por qué abrió una vagoneta Moviéndose en la cueva? Así nomás porque sí es decir, ¿quién o qué provocó este cambio en la fuerza de la vagoneta para así provocar su movimiento y de esta manera terminar astrellándose con algún sitio? ¿O oh, lo más aterrador de esto, acaso Herobrine existe? ¿Y es el responsable de ese sonido tan espeluznante? ¿O por qué nombre de este sonido? En lo personal, Nunca le tuve miedo a encontrarme Herobrine, pero la idea de que me saliera de sorpresa en una cueva me daba escalofríos. ¿Eso significaría que Herobrine nos está observando desde la oscuridad y de muy cerca? Y aquí es donde responderemos estas dudas que muchos tuvimos al momento de iniciar con este juego. Y es que sí, los sonidos de ambientación solo son eso, simplemente sonidos que se colocan en el momento específico de la partida, por el mismo juego en cuestión. Algunos redactan en foros que al término del conteo de esta numeración que aparece tocando la tecla F3, se producen estos sonidos. Y algunos dicen que marcan las diferentes estructuras. Ejemplo, el sonido que indica que estamos cerca de una mina abandonada. O el sonido que nos avisa ...que justo debajo de está la puerta lent. Pero esto claro, son solo rumores. En cuestión, son sonidos que se encargan de la ambientación... ...mientras el jugador se encarga de hacer sus deberes. Pero aún así está la duda sobre quién nos observa... ...o mejor dicho, el porqué de esta sensación que sentimos. Y he llegado a una conclusión. Simplemente nuestro cerebro nos hace creer... ...que estamos siendo observados por alguien... Ya que la mayoría al empezar a jugar un juego en cuestión, nos aseguramos de saber todo de este mismo. Pero al escuchar los nombres de Herobrine, Null y Entidad 303, Leak, entre otros, nos viene de un segundo a otro esa pequeña inseguridad de estar siendo observados. Y por eso esa sensación que ahora se presenta al escuchar esos sonidos de ambientación que son muy aterradores. Tanto como su melodía, como sus respectivos nombres. Si te ha gustado este video, regálame un like y suscríbete con la campanita. Para no perderte ninguno otro de este increíble canal. También pásate a ver estos videos que te dejo aquí, de mis compañeros, y ve darles amor con un like. Yo sin más que decir me despido. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente. Chao.